Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es el tema 8 sobre, tema 8 sobre el razonamiento sobre los árboles y los bosques, es decir, sobre tipos de datos recursivos. Aquí tenéis la teoría que vamos a explicar, pero antes de empezarme con los tipos de datos, voy a recordar lo que vimos en la asignatura de primero de los tipos de datos en Haskell. Porque la definición del tipo de datos recursivos, así como las definiciones de funciones sobre los tipos de datos recursivos, es prácticamente lo mismo que lo que se vio en primero aquí. Así que voy a ir a la página de la asignatura de primero, de informática, la tenéis aquí, y en el tema que vimos los tipos recursivos fue en el tema 9. Aquí, declaraciones de tipo y clase. Este es el tema y donde lo vimos fue en el tercer apartado, definición de tipo recursivo. Primero vimos la de, la de los números y esta es la definición del tipo de las listas. Vamos. <coughs> las listas se podían definir como la lista vacía o una lista que tiene un primer elemento y un resto. Hasta ahí, normal. Bueno, pues vamos a los árboles binarios Qué es lo que hoy vamos a trabajar en Isabel. Aquí tenéis un árbol binario, uno, veis que la ramificación es O. Oh, bueno, pues ¿cómo se va a representar un árbol? Este árbol que tiene la raíz 5, bueno, pues lo escribimos, mira aquí la representación, es un nodo que tiene valor 5 y la parte izquierda ¿qué? La parte izquierda vuelve a 6, es lo que he escrito aquí, vuelve a ser un árbol que tiene la raíz 3, eso es esto de aquí, y ¿quién es la parte izquierda? Pues la parte izquierda, este de aquí, es una hoja que tiene valor 1. ¿Quién es la parte derecha? Pues la parte derecha es una hoja que tiene valor 4. Y de la misma forma, la... perdón, aquí... La parte derecha del 5, pues se representa, siguiendo la misma idea, con esta expresión. Mirad que en esta expresión 7 es eh, el nodo, 6 es el valor de la parte izquierda, que es una hoja, y 9 es el valor del hijo derecho, que también es una hoja. ¿Ha quedado claro la correspondencia entre el dibujo y la representación del árbol usando nodo y hoja? ¿Ha quedado claro Vale, una pregunta sobre la representación. Enrique sí, Laura también, bueno, Elizabeth también. Bueno, vale, ya que eso está claro, el, lo que es el árbol y cómo se escribe una expresión para representar árbol, ¿cómo se definía en Haskell? Pues lo que se definía era la palabra clave, era data, después el nombre del tipo de datos que estamos definiendo, en este caso un árbol, y los constructores. Hay dos constructores, una hoja, en fin, en este estoy trabajando con número entero, una hoja, que son los constructores estos de aquí, o un nodo. La hoja coge como valor un número entero y un nodo, tiene tres argumentos, la parte izquierda es un árbol, el segundo argumento es un número entero, que es la raíz, y la parte derecha es otro árbol. ¿Ha quedado claro la definición de la estructura antes de que pasemos a las funciones? Vale, también está claro. Bueno, pues fijarse que lo que tenemos son dos constructores. Por tanto, cualquier definición que hagamos sobre este tipo de árbol, ¿cuántas ecuaciones va a tener? Dos ecuaciones, una para cada constructor. Vamos a recordar un ejemplo de lo que hicimos en primero. Quiero definir una función, ocurre, que va a coger un elemento y un árbol. Por ejemplo, ¿ocurre el número 4 en el árbol? Sí, porque lo tengo aquí. ¿Ocurre el número 10? en en este ejemplo de árbol? No, porque recorro todo el árbol y no encuentro el número 10. ¿Cómo se define la función ocurre? Bueno, ya he dicho, como hay dos ecuaciones, primera ecuación para cuando es una hoja, segunda ecuación cuando el árbol es un árbol compuesto con un nodo que debe de tener parte izquierda, el valor de nodo y la derecha. ¿Cuándo va a ocurrir M en una hoja? Eso va a ocurrir sí si y solo sí. Si, precisamente cuando M coincida con el valor de la hoja. ¿Y cuándo va a ocurrir en un nodo? Pues puede ser que sea igual al valor del nodo, o, esto recordad que era el O, o bien ocurre en la parte izquierda, o bien ocurre en la parte derecha. ¿Está clara la definición de ocurre? Y está clara la estructura de las definiciones. Como tenemos dos constructores, pues tenemos una ecuación por cada uno de los constructores. ¿Ha quedado claro? Vale. Bueno, vamos a ver otro ejemplo antes ya de pasar. Para evitar los cambios en, en la pantalla, cuando me vaya Isabelle, para no volver al editor, voy a ver también el segundo ejemplo. Mirad. ¿Cómo defino una función que lo que haga... O sea, coge un árbol y me devuelve la lista de entero. La lista de entero lo que hace es aplanar. Aplanar, mira a ver si... Eh, lo voy a poner un poquito más chiquitito, a ver si soy capaz de que salga el árbol. Eso es. Mirad, si os ponéis aquí abajo, en la línea de abajo, aplanar qué Y echando para abajo cada uno los elementos Primero hecho el 1, después echo el 3... Después vendría el 4. Después, aplanando, vendría el 5. Aplanando, vendría el 6. Vendría el 7. Vendría el 9. Está clara la idea de aplanar, ¿no? Bueno, ¿y cómo se puede definir? Voy a volverlo a poner un poco más grande. ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues, otra vez. ¿Qué tenemos? el caso de que sea una hoja o en el caso que sea un árbol compuesto. Si es una hoja, Aplanar, que me va a dar? La lista que solo tiene la hoja. En el caso que sea compuesto, ¿qué hay que hacer? Aplano la parte izquierda, la rama izquierda, le añado la raíz, el n, y después la parte derecha. Mirad que esto de aquí, el 1, 3, 4, es lo mismo que aplana la parte izquierda. El 5 era la raíz del árbol y el 6, 7, 9, que aplana la parte derecha. ¿Ha quedado clara la definición de aplanar? Vale, está claro. Bueno, pues, <coughs> bueno, esta del, del ordenado me lo harto. Mirad que en esta definición que hemos hecho del de tipo de árbol binario, no he usado ningún argumento. ¿Por qué? Porque todo, tanto la hoja como los valores en el árbol son números enteros. Pero si lo quisiera ser más general, es decir, que pudiese ser un árbol que lo mismo tuviese números enteros, que números decimales, que booleano, que cadena, que, que admitiera cualquier tipo eh, de valor en los nodos y en la hoja, bueno, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, pues entonces, fijarse que la definición sería árbol cuyos elementos, cuyos valores, tanto en los nodos como en la hoja, van a ser de tipo A. Puede decir, digo, o bien una hoja que tiene un valor de tipo A, o es un nodo, la rama izquierda va a ser un valor, un árbol de tipo A, y la rama derecha va a ser un árbol también de tipo A. Y en los nodos no hay valores. Fíjense que en este caso es en los valores solo van a estar en la hoja. También podría ser que tenga valores en los nodos y en la hoja. La diferencia entre el anterior con el anterior es que en las no la hojas también pongo un valor de tipo A. Y por recordar, aunque eso no lo vamos a usar, también pues podríamos definir árboles en donde los valores en la hoja sean de distinto tipo que los valores en los nodos. Por eso, los valores en la hoja van a ser de tipo A y los valores en los nodos van a ser de tipo B. Bueno... El, hicimos un ejemplo, primero no sé si lo recordáis, el árbol de las expresiones aritméticas, que en la hoja eran números, pero en los nodos lo que habían eran operaciones. Bien, y también todos estos son árboles binarios, todos los que hemos visto hasta ahora, más o menos, pero también se pueden hacer árboles con un número variable de sucesores, en fin, no tiene por qué tener necesariamente Dos, dos sucesores, puede tener tres, cuatro, cinco o ninguno, entonces eso sí, quiero poner un número variable de sucesores lo que defino es un árbol pero ¿quién tiene como hijo el nodo? una lista de árboles ¿cuántos elementos tiene esa lista? variable, puede ser la lista vacía y no tiene ningún elemento, es como si fuese una hoja, o puede tener Tres elementos, dos, lo que quiera Aquí lo que tendría sería una lista de árboles. Cuando lo veamos después en el tema de hoy, a esta lista de árboles es lo que le voy a llamar un bosque. Un bosque no es más que una lista de árboles. ¿Ha quedado claro los distintos tipos de definiciones en árboles? Bueno, pues vamos. Bien, pues ahora viene uno de los momentos peligrosos de la plataforma, que cambia la aplicación y ahí es donde si sí han surgido los problemas. Voy a cambiar, dejo el navegador y voy a intentar ir a la, a la sesión de Isabel. Veamos que no haya problema. Bueno, se ha hecho el cambio y no hemos tenido problemas. Esperemos que ya en el resto de la clase se pueda seguir sin problema. Vean, <ríe> primero, voy a definir, todo lo que vamos a hacer son razonamientos sobre árboles. Voy a definir el árbol binario. Mirad, ¿qué diferencias veis con lo que acabamos de recordar que hicimos con Haskell en primero? Bien, en lugar de data, bueno, pues tiene un poquito más, es decir, que se escribe data datatype pero esa es una diferencia menor. Después, en lugar de árbol A, bueno, pues está un poco cambiado. Aquí lo que le estoy diciendo es un árbol binario de tipo A. Le he puesto la B de binario porque después voy a, a usar, eh, voy a usar árboles generales, árboles con un número cualquiera de elementos, que o bien es una hoja con un valor de tipo A o es un nodo, que tiene un valor, aquí lo he escrito ligeramente distinto, este es el valor, esta es la rama izquierda, que tiene que ser un árbol binario, y esta es la, el hijo derecho, que tiene que ser otro árbol binario. ¿Está clara que esta definición es igual y se entiende como la que hemos estado recordando de Haskell. Bueno, veis que no hay diferencias esenciales que es una Ligera diferencia sintáctica. Bien, la cuestión es que nosotros ahora lo que queremos no es, solo, eh, no es solo definir funciones como hicimos en primero, sino demostrar propiedades. Y para demostrar propiedades, ¿cómo lo vamos a hacer? Por inducción. Lo que queremos es demostrar que cualquier árbol cumple una propiedad P. ¿Cuál es el esquema de inducción? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos demostrar una propiedad para todos los árboles? Mirad que en principio el número de árboles es infinito. Es como los números naturales o las listas que hemos visto. Entonces tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que las hojas cumplen la condición, pero las hojas para cualquier valor que le ponga la hoja. Es decir, todas las hojas cumplen la propiedad. ¿Vale? Esa sería la última capa del árbol, donde están las hojas. Todas las hojas cumplen la propiedad. Y ahora lo que tengo que demostrar es que la propiedad se propaga. Es decir, que si los hijos tienen una propiedad, el padre también. ¿Cómo escribo eso que es donde está la hipótesis de inducción? Pues, si esta parte de aquí que dice, si la parte izquierda, el hijo izquierdo cumple la propiedad y el hijo derecho cumple la propiedad, entonces, el nodo que tiene valor X, hijo izquierdo Y, hijo derecho D, también tiene que cumplir la propiedad. Pero, ¿quiénes son X, Y D? Cualquiera, para cualquier X, Y y D, si sí. tanto la parte izquierda como la parte derecha cumplen la propiedad, el nodo cumple la propiedad. Entonces, demostrando estas dos, ya he demostrado que cualquier árbol cumple la propiedad, veis que... Empezaría en la hoja, de la hoja iría a la capa de arriba, la siguiente, la siguiente, hasta llegar al árbol completo. ¿Está claro el esquema de inducción para árboles binarios? ¿Eh? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Está claro o no? Vale, bien, y como siempre, todo esto eh, lo genera automáticamente Isabel a partir de la definición de árbol, es decir, Aquí estoy viendo que hay una rejilla al binario. Si yo vengo, voy a poner el auto, veis que si me pongo aquí y le digo, enséñame el teorema, bueno, pues es prácticamente el esquema que os he escrito con ligeras diferencias, porque en lugar del P, pues te pone interrogante P, que es lo que está diciendo, eso es cualquier propiedad. Eh, lo mismo, esto es la hoja, aquí en lugar de escribir X, Y y D, que son más mnemotécnicas, X es el valor del nodo y la parte izquierda de la parte derecha, pues he escrito X1A, X2, X3, pero veis que esencialmente es lo mismo. Y en lugar de poner A al final, pues he puesto interrogante árbol B, pero el esquema es el mismo. Bien, pues ya que tenemos... Definido el tipo y identificado el esquema de inducción, el esquema de inducción de, que va a usar Isabel, vamos a definir una función y después vamos a demostrar propiedades. Bueno, <coughs> quiero definir la función espejo. Mirad, el espejo, esta es una función también de la que definimos en, en primero lo que hace es que eh, la parte izquierda lo pasa a la parte derecha con todos los elementos. Mirad, lo pongo en, un eje, eh, en este ejemplo. Yo tengo este árbol y tengo que calcular el espejo. El A, el nodo sigue siendo el nodo, pero ahora la parte derecha, la, pa, eh, la parte derecha, ¿quién era? Aquí la parte derecha es hoja E. Pues esa es la que pongo en la izquierda. Y, la, y a continuación que pongo el espejo de la parte izquierda. ¿La parte izquierda quién es? Esta. ¿Quién es el espejo? B. Pero mira que en el espejo, parte izquierda y parte derecha también se cambian. Bueno, por tanto, ¿cómo es la definición? Bueno, lo mismo que hicimos en aquí. Teníamos dos constructores, tenemos dos condiciones. Si es una hoja, el espejo de una hoja, ¿quién va a ser? La propia hoja. Y si no es una hoja, pues tendrá, será un nodo que tiene un valor, la parte izquierda, la parte derecha. ¿Quién es el espejo? El valor sigue igual. La raíz no cambia. Pero en lugar de la izquierda, ¿qué pongo? El espejo de la derecha. En lugar de la derecha, ¿qué pongo? El espejo de la izquierda. ¿Está clara la definición de espejo? Vale, ha quedado claro. Bueno, pues vamos a demostrar una propiedad, y es nuestra primera propiedad sobre árboles, vamos a demostrar una propiedad de la función espejo. Es decir, si yo cojo un árbol, le aplico espejo, y al resultado le vuelvo a aplicar espejo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me tiene que dar el mismo resultado. Es decir, espejo aplicado a, y vuelvo esto a aplicar, el espejo, al resultado, me tiene que dar el árbol. O si lo decís en términos matemáticos, que la función espejo cumple la propiedad involutiva. Bueno, ¿y cómo se hace la demostración? Vamos a ver. Voy a hacer distintas demostraciones. Voy a hacer lo que siempre os hemos aconsejado. Primero, sin detalle. Y la segunda, completando los detalles. Y ya la última, sin detalle de nada, automática. Y en los dos sabores... En, el, en, la, eh, en declarativo y en aplicativo. Así que los ejemplos, pues irlo viendo. Vamos a empezar con la declarativa sin llegar a poner todos los detalles. ¿Qué significa sin llegar a poner? Hombre, que ahí puedo usar sin auto y cuando vaya a los detalles tiene que ser sin only. Y además intenta que sea paso a paso. Primero, ¿cómo la enuncio? Pues lo que le estoy diciendo, que... Sea A un árbol binario donde los elementos son de tipo B. Y tengo que demostrar que el espejo del espejo de A es A. Como hicimos en la clase anterior, para simplificar la anotación, esa propiedad la voy a llamar como PDA. PDA es exactamente la propiedad que quiero demostrar. Primer paso. Digo, lo quiero demostrar por inducción. Observás como siempre... ¿Cómo reacciona Isabel a cada orden que yo le vaya dando? Le digo, lo quiero demostrar por inducción en A. Y entonces me dice que hay que demostrar dos condiciones. Mira que la primera es cuando el árbol es una hoja, es el caso base. La segunda es cuando el árbol es un árbol compuesto. Bueno, vamos a la primera. En la primera, X es un elemento cualquiera. Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, sea X un elemento. Y esto es lo que tengo que demostrar. Sea X un elemento, y lo que tengo que demostrar es la, que X cumple la propiedad P. Mirad que aunque aquí escribe espejo de espejo de hoja de X, ¿eso qué es? Eso es lo mismo que decir. Y si espejo esto es que la hoja X cumple la propiedad P. Bueno, aunque yo escribo interrogante p hoja x, fíjense que Isabelle enseguida despliega la definición de p y me va a escribir exactamente esta propiedad. ¿verdad? que cuando le digo dice exactamente esta, aunque yo estoy escribiendo p de hoja x, Isabelle me, me lo está interpretando como la propiedad. ¿Y cómo se demuestra? Como estamos en la primera declarativa sin detalle, ...por simplificación... ...es decir, le hemos dejado... ...todo el trabajo a Isabel. ...y eso que trabajo es el que le hemos dejado... ...pues en esas 20.000 reglas de simplificación... ...que tiene Isabelle... ...de principio, porque todo lo que nosotros vamos haciendo... ...también lo va agregando a la base de conocimiento... ...busca... ...aplica... ...y sin, y de modo automático, sin más ayuda... hazme la demostración... ...bueno, lo hace... ...es decir... El, ...cuando vayamos al detalle... Aquí tendremos que ver cuáles han sido esas reglas que ha usado. De momento, se lo hemos dejado todo el trabajo a Isabel. Pero en fin, lo ha hecho. Y me sigue poniendo el siguiente objetivo. Es decir que, bueno, lo ha hecho porque vemos aquí que me ha escrito que ha tenido éxito el intento de demostrarlo. Bueno, y vamos a la siguiente. Mirad, este es el segundo caso. Tenemos eh, que eh, demostrar la propiedad cuando es un nodo, cuando es un árbol compuesto. ¿Y ¿Cuáles son las hipótesis de inducción? Mira, esto es un árbol compuesto. Esta es la parte A1 en la parte izquierda y aquí que está suponiendo que la parte izquierda cumple la propiedad. El A2 es la el hijo derecho y aquí qué está suponiendo que el hijo derecho cumple la propiedad. Luego, vamos a escribir esto, pero en lugar de usar X1A, A1, A2, pues vamos a usar, como hemos hecho siempre, X izquierda, derecha, la Y y la D. Bueno, el X, un elemento cualquiera. De la parte de la rama izquierda que estoy suponiendo, que la rama izquierda cumple la propiedad. Bueno, pues le digo, sea ahí un elemento, y supongamos que ese elemento y cumple la propiedad. Lo mismo, sea D, uno cualquiera, de los que cumplen la propiedad. Es decir, que el D también cumple la propiedad. Mirad que esto lo que hemos hecho es fijar el X, el Y y el D. Esta condición es, la, es lo que hemos llamado H1, esta condición es lo que hemos llamado H2. Bien, ¿y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es esto. ¿Pero esto qué? Es? Pues tengo que demostrar la propiedad, pero ¿para quién? Para el nodo que tiene valor X, parte izquierda Y, parte derecha de ¿Ha quedado claro esta traducción? ¿Ha quedado claro cómo he pasado de lo que tengo que demostrar a esta parte de aquí? En fin, lo pongo también... Vale, lo voy a poner también en línea... Para en lugar de decir, es lo que, lo que está diciendo es cómo lo que está abajo se ha traducido en las líneas que van de las 55 a la 58. Pero bueno, en fin, sin hacer líneas ya me habéis contestado que sí, que la habéis entendido. Bueno, pues eh, alguien que le conteste a Enrique, ¿para qué servía es PDA? Alguien que le conteste. Exactamente lo que dice Carlos. Para renombrar, en lugar de tener que escribir espejo de espejo de A igual a A, es muy largo, pues en lugar de escribir, escribe simplemente P de A. Entonces aquí, en lugar de describir esta propiedad, espejo de espejo de espejo, no es una etiqueta, es un alias es un, o una definición. P de A es exacto exactamente esta propiedad. Por tanto, P de hoja ¿quién es? P de hoja X es esto, no es una etiqueta, es una propiedad. ¿Lo veis? Como P de A es esto, P de hoja X ¿quién es? Esto aquí. ¿Vale? Es simplemente una abreviatura. Eh, tengo una expresión que es muy, muy grande, pues la abrevio. Pero es una abreviatura local. Eso no tiene más valor. Eh, es una cosa que voy a usar en una demostración. Bueno, pues llegamos aquí. Es decir, estamos suponiendo esas dos hipótesis y tengo que demostrar esta propiedad. Bien, esto va a ser una cadena de igualdades, como siempre. Vamos a empezar en la parte izquierda y tenemos que llegar a la parte derecha. Bueno, empezamos en espejo de espejo de nodo de X y D. Bien, pensar es lo que puedo utilizar? Pues puedo utilizar la definición de espejo, utilizando la definición de espejo, en lugar de espejo, nodo, eh, eh, a ver, aquí lo que, <coughs> no es lo que voy a usar, vamos a ver. aquí, que estoy escribiendo, si yo aplico la definición de espejo, de nodo, en lugar de espejo nodo x y que me va a quedar esto de aquí. Pero fíjense que no lo estoy diciendo el qué, le estoy diciendo eso seguro que Isabel lo sabe así y lo dejo en simplificación. En la siguiente demostración iremos a los detalles. Por eso es el consejo siempre de primero la sin detalle, segundo poner los detalles. Porque si queremos ponerle los detalles en una que está mal, mal vamos, nunca lo vamos a acabar así. Bien. Sigo simplificando. ¿Qué puedo utilizar? Pues otra vez tengo espejo aplicado a un nodo compuesto. Pues esto que me va a dar el nodo X y después el espejo. Pero el espejo qué hace? Cambia el orden. Entonces, primero vendrá el espejo del espejo de la de derecha y después vendrá el espejo del espejo, perdón, de la izquierda y después del de la derecha. Bien, también eso por simplificación. Y ahora viene este paso. Para pasar de esta igualdad a esta, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Aquí qué estoy haciendo? Estoy cambiando espejo de espejo de I por I. Y estoy cambiando espejo de espejo de D por D. ¿Quién es lo, eh, vamos, ¿Qué es lo que me permite hacer esas sustituciones? H1 y H2. Porque H1, ¿qué es lo que decía? Que ni cumple la propiedad. Exactamente. Luego, las, usando H1 y usando H2, ya está. Mirad que otra vez, por lo que preguntaba Enrique, yo aquí H1 que he puesto. PDI. Pero cuando yo le digo H1, y saber cómo interpreta el PDI, que espejo de espejo de I es igual a I. ¿Cómo interpreta el PDD? Que espejo de espejo de D. Ese, por tanto, si espejo de espejo de I es I, en lugar de esto, ¿qué puedo poner? I. en lugar de espejo de espejo de D, ¿qué puedo poner? Por el H2D. Ha quedado claro el paso, el paso, ¿no? Bien, y finalmente, llegamos a la demostración, llegamos, bueno, cuando, mira que esto es por no escribir, he puesto tesis, ahí podría poner, eh, ¿qué otra cosa podría poner ahí? en lugar de tesis. Es eh, lo que queráis escribir. Vamos, la cantidad de que, que, que, eh, que se quiera escribir. Porque también podría haber puesto eh, que se tiene, ¿no? El PDA, el A está incluido en la P, Marina. Entonces, podría haber hecho lo peor. Es decir, escribir todo esto. ¿Vale? Control C. En lugar de escribir tesis, escribirlo todo, decir, vale, lo que tenía que demostrar era esto, ¿vale? Lo he escrito entero porque esa era donde tenía que llegar, pero exactamente lo que dice Enrique, pero teniendo en cuenta que esto es la propiedad del nodo y en lugar de esto podría poner interrogante P de nodo x y d que aunque yo lo escribe eso es una abreviatura y veis que Isabel lo expande expande la abreviatura ¿vale? y otra cosa ¿todo el mundo tiene claro qué significa este puntito aquí al final? Laura dice que no, alguien que diga que sí Marina lo dice esto es el por hecho Es que lo mismo se puede escribir de muchas maneras. ¿Vale? Bueno. Bien, pues ya tenemos la demostración. Ya tenemos la demostración. Bueno, por nuestra primera demostración. ¿Veis? La voy a enseñar, como siempre digo, bueno, que sea lo suficientemente corta para que quepa en un vistazo. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que detallar? Hombre, pues todos los que tiene sin. Mirad, la línea 53, la línea 62, la línea 64 y la línea 66. Todos esos pasos están incompletos. Bien, y ahí es lo que decía que entre el blanco y el negro hay muchos matices. Ahí tenemos cuatro. Por detallar, bueno, vamos a detallar el máximo posible. En este caso, como no hay nada de la aritmética, pues va a ser fácil detallar los cuatro. Bien, ahora, si lo estuvieseis haciendo ustedes, ahora sería un corte y pega. Corto esta definición, la pego y digo, voy a completar los pasos. Bueno, eso es lo que yo he hecho y ya la tenéis aquí. Que es la demostración declarativa. Detallada. Me voy ahí solo a detallarlo. En el primero, ¿qué es lo único que, es, que uso? Lo único que uso es la primera de las ecuaciones de simplificación. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Así que el primero lo he completado fácil. Vamos al segundo. ¿Aquí qué es lo que he hecho? Aquí lo que he hecho ha sido... De esta a esta que estoy usando, la definición de espejo, pero ¿cuál? ¿La primera o la segunda ecuación? La segunda. ¿Aquí qué estoy haciendo? Otra vez, lo que estoy es cambiando, eh, cuidado, lo voy a poner aquí, cambiando espejo de nodo por nodo. que estoy usando? La definición de espejo sobre un nodo. ¿Esa cuál es? Esa es, otra vez, la segunda de espejo. ¿Vale? Bien. Eh, ¿Aquí qué estoy usando en este paso? Bueno, pues lo único que estoy usando son la hipótesis 1 y 2. Pero otra vez ya lo tengo con sin only. Ya está. ¿Se podía haber escrito de otra forma? Sí. Mira que esto también lo podía haber escrito. De usando H1 y H2. ¿Y necesito algo más? Pues el no necesito más sin only, sin nada más el sí que estoy usando las dos hipótesis y ya está bueno y hemos llegado a la demostración habéis visto vamos a verla otra vez completa habéis visto que pasar de la primera que era la no detallada a la detallada ha sido fácil porque además en este caso lo único las únicas que hemos utilizado son las reglas de la definición de espejo, la primera ecuación y la segunda ecuación. Ha quedado clara la demostración declarativa detallada. Vale. Pues ahora que ya tenemos esas dos, vamos a cambiar de estilo. Eh, lo hemos hecho en estilo declarativo, pero hay gente que prefiere el estilo aplicativo y es bueno incluso conocer los dos, porque algunas veces uno es mejor que el otro. En fin, el eterno dilema de qué es mejor si la cuchara o el tenedor. Bueno, vamos a ver ahora la demostración. Bueno, estos comentarios, esto es lo que he estado hablando, la demostración aplicativa. Bueno, tenemos la definición y le estamos diciendo, voy a aplicar el método de inducción. Cuando le diga que aplique me va a quedar el caso base y el caso de inducción. ¿Veis que me ha creado otra vez Y mirad que aquí, como nunca voy a hacer referencia, el es PA, no lo he, no lo he usado, por, no lo he puesto porque no lo voy a usar. Bien, estoy haciendo la demostración aplicativa no detallada. Después haremos la aplicativa detallada. Bien, entonces, el primer caso, ¿cómo lo demuestro? Por simplificación. El segundo caso, ¿cómo lo demuestro? Por simplificación. Y ya está. ¿La podría haber hecho todavía menos detallada? ¿Podría haber quitado alguna línea? Sí. ¿Cuál? ¿Y cómo? Usando sin Es decir, en lugar de usar dos veces sin, sin ¿Vale? O, como dice María, en lugar de sin, sa. ¿Vale? Pero veis que esto es una demostración aplicativa que es prácticamente automática. Porque aquí está todo oculto. No veo nada. Es decir, no he llegado al detalle de especificar cada uno de los pasos. Yo vengo aquí, aunque tenga y me dice por inducción y simplifica todo. Bueno, ya está. No me está diciendo mucho. Vamos a intentar analizar los pasos. Voy a hacer una aplicativa, pero esta aplicativa ya detallada, ¿vale? Bueno, entonces empieza igual, inducción. Pero en el primer paso, aquí, eh, tengo que utilizar espejo sobre una hoja. ¿Cuál es la regla para aplicar espejo sobre una hoja? Simplifica solo con la primera de las ecuaciones de la definición de espejo. ¿Aquí qué tengo que hacer? Aplicar espejo sobre un nodo. Pero aplicar espejo sobre un nodo, ¿qué? Aplicar solo la segunda de las ecuaciones de espejo. ¿Veis que es más detallada que la anterior? Eh, pero prácticamente, mirad, esta de aquí, prácticamente esta sería la demostración automática. ¿Por qué? Pues la demostración automática, mira, aquí le he llamado aplicativa, pero esa aplicativa se transforma automáticamente cambiando el aplica por byte, esa se transforma en esta automática. En esta automática estoy diciendo por inducción y simplifícalo todo. Bueno, también podría ser una automática detallada. Sí, porque aquí cuando le digo simplifica, ¿eh? simplifica con las 20.000 reglas de la base de conocimiento. Pero... Si habéis observado de las 20.000 reglas de la base de conocimiento, en realidad, ¿cuál es la única que estoy usando? Las dos reglas de la definición de espejo. Pues, ¿qué sería una automática detallando las reglas que uso? Pues, sería... Eh, eh, por inducción y simplifica solo, ¿con cuáles? Con la de espejo. Mirad que... Hombre, podía haber puesto con la de espejo 1 y con la de espejo sin 2. Mira que eso sería exactamente poner esto en 2. Pero cuando no especificáis el número, salen ambas. Es decir, si yo le pregunto a Isabel, para, que para que esto vaya quedando claro, ¿quién es? La primera regla de simplificación de espejo. Eh, hay una rata que es una H, THM. ¿Vale? Vaya, otra rata, THM. Veis que la primera regla de simplificación es la correspondiente a la hoja. Si le digo quién es, la segunda regla de simplificación, veis que es la correspondiente a un nodo, y si no le pongo número, es decir, si lo que le digo es, ¿quiénes son las reglas de simplificación que me da? Las dos, es decir, si le pongo un número, es una concreta, si no, entonces podía poner detallada diciendo que estoy usando las dos pero en lugar de poner las dos eso es como los las hipótesis es decir y con las reglas de simplificación ha quedado claro lo de aplicativa aplicativa detallada automática automática detallada bueno pues vamos ahora al segundo ejemplo el segundo ejemplo es aplanar un árbol. Mira que esta es una de las definiciones que vimos antes en Jaque. es coger y transformar el árbol en la lista de los valores que tienen las hojas y los nodos. La definición, que es prácticamente lo mismo, mirad el tip, primero el tipo, cojo un árbol en que los elementos, un árbol binario en que los elementos son de tipo A, y me va a devolver una lista ...cuyos elementos son de tipo A. Bueno, ¿y cómo es la definición? Pues, como teníamos dos constructores, pues dos ecuaciones. Si es una hoja, ¿qué me va a dar? La lista que se tiene la hoja. Si tiene un nodo, ¿qué hacemos? Se aplana la parte izquierda, se escribe el valor del nodo... ...y a continuación se aplana la parte derecha. Bien. Pues ahora vamos a demostrar una propiedad que es, es cómo se relacionan las dos funciones que hemos visto, el aplanar y la imagen especular. Y en concreto lo que vamos a demostrar es, si yo tengo un árbol A, calculo su imagen especular y después lo aplano. Pues eso es lo mismo que primero aplanar, pero si aplano cómo están los elementos, en el orden contrario, luego al final que tengo que hacer... Con esos elementos, darle la vuelta. ¿Todo el mundo intuitivamente ve que esta propiedad es cierta? Sin, antes de pasar los detalles de la demostración. ¿Lo veis o no? Vale. Bueno, pues vamos a la demostración. Pues la demostración, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra vez, este es el enunciado, ¿cómo lo vamos a hacer? Por inducción en in antes. Cuando le diga por inducción en A, ¿qué me dice? Primero, hay que demostrarlo para la hoja. Y segundo, hay que demostrarlo para los no. Vamos al caso de la hoja. Esta es demostración declarativa. Cuando no pongo una E, declarativa no detallada. Después, en la segunda pasada, nos metemos en los detalles. Bueno, el primer caso. ¿Qué me está diciendo? Pues sea X una hoja. Esto también lo he abreviado como PDA. P de ahora es esta propiedad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues demostrar que la hoja X cumple la propiedad. ¿Veis? Otra vez, mirad, yo he escrito P de hoja X, pero como sabe que P es esta propiedad, lo que me estoy viendo es esto de aquí. ¿Y cómo se hace? Hombre, si lo pienso un poco, espejo de la hoja de X va a ser X, plana X es X, esto, total, esto con simplificación y que Isabel se la entienda. ¿Veis? Por, por simplificación sale. Después veremos qué es lo que se ha tenido que usar en esos pasos de simplificación. Vamos al siguiente caso. Aquí lo que tengo que hacer es demostrar la propiedad para un nodo compuesto. ¿Pero qué es lo que estoy suponiendo? Lo que estoy suponiendo es que la 1 lo cumple, pero en la 1 ¿quién es? La parte derecha. ¿Y aquí qué estoy suponiendo? Que, perdón, la parte izquierda. Y aquí, que estoy suponiendo? El lado lo cumple, pero el lado, ¿quién es? La parte derecha. Luego, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que antes. Lo que digo es, sea aquí un elemento, supongamos que la parte izquierda lo cumple, supongamos que la parte derecha lo cumple, mira que cuando escribo parte izquierda, Isabel, bueno, PDI, Isabel me escribe la propiedad, ¿y qué es lo que tengo que demostrar? Que este lo cumple. Que el nodo X, Y, D, lo cumple. ¿Está claro, no? Bueno, pues vamos a hacer la demostración. <coughs> Igual que antes. Hay que empezar una cadena de igualdad, empezar en la parte izquierda y terminar en la parte derecha. Bueno, primera ecuación. Mirad, ¿aquí qué es lo que he hecho? Pues prácticamente, aunque después lo, he, lo que he hecho es aplicar la definición de espejo. Bueno, eso por simplificación lo hace. Cuando paso de aquí a aquí, lo que estaba haciendo es la definición de plana Bueno, y por la definición de plana ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Aplana la izquierda, Aplana este, después viene la raíz y después, ¿qué es lo que me queda? Aplana la parte derecha, que es el espejo izquierdo. ¿Vale? Bueno, eso, fin. Ni siquiera le voy a decir que he usado la definición de a plana le digo a Isabel, eso sale. Bien, ahora voy a usar las hipótesis de inducción porque el Aplana de espejo derecho que me va a dar por la hipótesis 1, el inverso de Aplana plana de derecho, el Aplana plana espejo izquierdo que me va a dar el inverso de Aplana, luego eso qué es lo que, usando la hipótesis 1, y la hipótesis son las dos hipótesis de inducción, pues ya está. Bueno, ya lo tengo de esta forma. Pero ahora aquí, ¿qué tengo? Ahora lo que tengo es inversa de algo, un elemento inversa. Estoy aplicando inversa concatenaciones de lista. Si saco factor común a la inversa, el inversa cuando haga concatenaciones me va a dar la vuelta porque a la inversa de X concatenado Y, ¿quién va a ser? Va a ser Y, pero con las inversas en, ca en, en caso contrario. Pero como eso, Isabel es capaz de demostrarlo, le digo simplificación. Pero aquí hay cosas que especificar. De ahí que Isabel lo acepta. Bueno, <coughs> y en el último caso, en el último paso, de aquí a aquí, que estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de Aplana. Aplana este nodo, ¿qué me va a dar? El X aplana la parte izquierda, aplana la parte derecha. Y eso es exactamente lo que tendría que demostrar. Lo mismo, esto, igual que antes, lo, si queréis, se podía haber puesto, vamos a hacerlo, en lugar de poner esto, podía haber escrito, ya que tengo la abreviatura, que demuestra... Eh, P de este de aquí. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que he puesto un paréntesis de más. Y en lugar del punto, bueno, en lugar del punto, pues, poner por esto. ¿Vale? Bueno, ya hemos terminado. Podrían omitirse las líneas. Se podría omitir todo, ya llegaremos a uno en que se omite todo y se hace solo eh, el detalle en que haga. Después lo haremos en una sola línea, es decir, por inducción y, y, si, por inducción y simplificación. Punto. ¿Vale? Pero aquí lo que quiero es justo lo contrario, es eh, reanalizar los detalles. Es decir, que ahí está lo que quiero es analizar qué es lo que está pasando. Después haremos lo contrario, quitar lo que sobra. ¿Vale? ¿Está claro, Agustín? Bueno, pues aquí ya tenemos la demostración y como siempre, bueno, pues cabe, se puede ver en una, en una pantalla en Isabel. ¿Qué es lo que nos queda? Que Ahora es meternos en los detalles. Lo que nos queda es cuánto nos han quedado sin detallar. Nos ha quedado la línea 160, 1, 169, 2, 100. 71, 3, eh, 173, 4, 175, 5, 177, 6. Nos han quedado 6 que hay que aclarar. De esos 6 que hay que aclarar, ¿cuál creéis que es el que más trabajo nos va a dar? ¿Qué línea? ¿Qué línea? La, no, la 173, no, la 173, esa es automática. La 175, lo que dice Laura, porque fijarse que aquí, en la 175, es donde estamos utilizando, voy a ir a la 175, aquí, mira, esta igualdad, esta es la igualdad correspondiente a la 175, que estos son propiedades, que relaciona el inverso con el concatenar. Mirad que no son que son propiedades de las listas, no son propiedades del árbol, pero hay que buscar cuáles son esas propiedades. Está claro que ahí es donde está el problema, ¿no? Que todas las demás van a ser fáciles. Bueno, y esa va a necesitar, en todo eso, vamos a necesitar una auxiliar. Voy a demostrar primero la auxiliar, pero la auxiliar la he construido después de intentar explicar qué es lo que estaba pasando en la 174. Bueno, y la propiedad auxiliar que voy a usar es un lema auxiliar para la demostración declarativa detallada, para la no detallada nada, porque como, no de, como lo dejo que lo haga todo automáticamente, Isabel, ahí no la he tenido, no, la, no lo he necesitado. Y es que la inversa de una lista unitaria es la propia lista. Y, en fin, le da un nombre, es ¿eh? unit bueno, inversa de unitaria, si queréis, y en España Bueno, y esto es fácil de demostrar, porque por la definición de inversa, el inversa de X ¿quién es? la lista vacía concatenado con el X al final. Esa es por la definición, la segunda, de las ecuaciones que define el inversa. Ahora, el inverso del vacío, ¿quién es? El inverso del vacío es el vacío... ¿Por quién? Por la primera. Y el vacío concatenado con X da X, ¿por qué propiedad? Pues por la primera de las ecuaciones de la definición del concatenar. Y ya está. Ya tenemos la demostración del lema auxiliar. ¿Está clara la demostración del lema auxiliar? Por supuesto, si sí, en lugar de detallada uno lo pone por fin, sí, sale. En sí, uno dice, yo esto lo quiero hacer... Control-C, y le dice, bueno, vengo aquí y le digo a Isabel por fin sí. Ya está, lo ha hecho claro. Isabel lo sabe hacer. Eh, bueno, aquí me está diciendo de que el nombre ya lo había usado. ¿Veis? Pero queremos en la detallada, que esté detallada la demostración y que estén detallados todos los lemas auxiliares. Si no sería un... Casi detallada, ¿vale? Porque habría puntos que no se han detallado. Pues vamos ya a la detallada. Y, eso, y con eso ya hacemos el descanso de la primera hora. Bien, vamos a ver el primer paso. Bueno, en el primer paso tenía que hacer esta ecuación. Espejo de hoja X es... Eh? Aquí lo que estoy sustituyendo es espejo de hoja X por hoja X. Pero ¿eso quién es? Eso es exactamente la primera de las ecuaciones de la definición de espejo. En el siguiente paso, lo que estoy diciendo es que aplana plana hoja X es X. ¿Qué ecuación? Eh, ¿Cuál es la regla que estoy usando en este paso? ¿Está claro? Que alguien que lo diga. ¿Qué regla estoy usando en este paso? A ver, ¿cuál es la primera? La prim, claro, la definición de plana, pero esa, no, espejo no, Marina. Estoy usando la definición de plana, la primera de plana, lo que dice Elizabeth. Es decir, aquí lo que estoy usando es solo la primera de plana. y ¿A dónde tenía que llegar? Ten en cuenta que tengo que llegar aquí, tengo que llegar uh, a inverso de la plana hoja de X. Pero aquí es el momento en el que estoy usando la, el lema auxiliar, porque X es lo mismo que la inversa de X. Esto es lo que he demostrado fuera. Este era mi lema auxiliar. Ese era para no complicar la demostración. podía haber hecho esa demostración dentro, pero bueno, como lo veo a usar varias veces, como es normal en matemática, algo que se usa varias veces, pues lo saco fuera, como le hemos y así lo puedo reutilizar. Vale, Aquí ya lo he utilizado, ya tengo que esto es el inversa de... Y en este paso, <coughs> ¿qué estoy usando? No, en este caso no hay ningún predefinido, que haga el inverso de unitaria. Bien, ¿y aquí qué estoy usando? ¿Qué regla estoy usando en esta ecuación? Venga, alguien que diga qué regla estoy usando en el paso 208. Otra vez, la definición de a plana, pero ¿cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Como eso no es, es la primera de a plana. Y con eso pues ya hemos demostrado que la hoja cumple la propiedades, ¿Vale? Bueno, ya tenemos especificado y veis que en el paso 207 es donde he utilizado la auxiliar. ¿Qué hay que demostrar? Bueno, pues otra vez, esto lo hemos hecho, cojo la parte izquierda la cumple, la parte derecha la cumple, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues primera ecuación. En esta ecuación que estoy utilizando, alguien que lo diga, ¿Qué estoy utilizando aquí? ¿Qué regla estoy utilizando? La segunda de espejo, efectivamente. Bueno, ya tengo la segunda de espejo. Mirad, aquí lo he puesto usando segunda de espejo. Aquí, ¿qué estoy usando? Otra vez, mirad, que... Eh, aquí que estoy utilizando, aquí lo que estoy utilizando es la segunda da plana, pues tengo eh, que tengo a plana sobre un eh, a dónde está aquí. <coughs> estoy utilizando la segunda da plana y aquí que estoy utilizando. Mira en este paso, en este paso lo único que estoy utilizando es <coughs> Vaya, el paso es aquí. En este paso lo que estoy usando es que tanto la parte derecha, ¿esto qué es? La hipótesis 2. ¿no? Esta sustitución que aplana espejo y es igual al inverso de aplana. ¿Quién es? La hipótesis y Luego aquí lo que estoy usando son lazos. Y llegamos al paso complicado. A ver, en este paso hay que buscar qué estoy utilizando. Entonces, Hombre, se podía detallar muchos más, pero en fin, por llegarlo a ONLY, llegar al nivel de pasos que estoy utilizando. Estoy utilizando que eh, la regla repapping. Bueno, ¿y de dónde he buscado eso? Mirad, aquí lo que, si me doy cuenta, lo que estoy usando es el inverso en una concatenación. ¿Cómo busco qué regla hay en Isabelle para hacer eso? otra vez lo que pasa es que después lo borro con fin peorema uh, fin fin eh, bueno, salen los 20.000 pero lo que yo quiero es algo que sea inversa aplicado a una concatenación. Ese sería el patrón. ¿Veis? Y entonces, ¿qué regla ha encontrado, Isabel? Vamos, ¿qué regla ha encontrado? Pues que la inversa de la concatenación de XS con IS, ¿quién es? La inversa de IS concatenado con la inversa de XS. Se da el orden. ¿Y cómo se llama esa regla? Pues la regla se llama rep Rep-App y esa ¿eh? es lo que he puesto vaya, es lo que he puesto aquí la red apen que va a ser el red unique hombre porque en, el, en algún momento va a quedar la lista unitaria la inversa de la unitaria pero la inversa de la unitaria como lo hicimos en el masterio, ya está y después lo que tiene que hacer es unirla unirla quién es pues el apen a Así que esta la voy a comentar. Antes fui más drástico, la borré, ahí la dejo. Bueno, pero veis que ya he detallado todo y este es el que os dije que era el paso más problemático. Esto también se puede hacer paso a paso, en lugar de poner sin only y las tres reglas únicas eh, juntas, pues y poniendo más detallado. Pero ya he identificado cuáles son. Ya no lo he dejado en las 20.000. Y el último de los pasos, bueno, pues el último de los pasos es simplemente la definición de a plana y ya está. Bueno, vamos a ver cómo sería la demostración aplicativa de este lema y con eso, vamos, las demostraciones aplicativas y por pues, no volverlo a empezar y después vamos a otras cuestiones en la segunda parte. Bueno, primero, la demostración aplicativa no detallada. La aplicativa no detallada es casi la automática porque le digo... Sin aplica inducción en A. Me sale dos, condi dos condiciones. La primera, ¿cómo la demuestro? Por simplificación, demostrada está. La segunda, por simplificación, demostrada está. Incluso si quiero quitar detalle, la segunda le digo por inducción y simplifica todo. Bueno, ya está. O, como siempre decís, simplifica todo es lo mismo que simplifica más. ¿Veis? Esta es una aplicativa, pero está todo oculto. Pues vamos a hacer una aplicativa detallada, detallada en los dos sentidos. Detallada es para ver qué regla estoy usando, porque aquí estoy usando las 20.000 reglas. Bueno, pues, primero, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí tendría que definir espejo de una hoja, pero espejo de una hoja, ¿quién es? la primera la primera ecuación de espejo y a plana de una hoja, a plana de una hoja quién es? La primera la plana, luego, ¿cuáles son las únicas que tengo que utilizar? La primera da plana y la segunda da plana. ¿Veis? Que ya lo ha hecho, lo aplica y lo que le ha quedado es esto, le ha quedado que la lista X tiene que ser lo mismo que X, pero esa quién era? La que hemos utilizado en el unitario. ¿Veis? Hemos tenido que hacerlo y el unitario, y el, la inversa del unitario. Ahora aquí, ¿qué es lo que tengo que usar? Bueno, aquí tengo espejo de un nodo y a plana de un nodo. ¿Cuáles son las reglas que me permite en este paso? Pues claro, le podría poner la lista entera. O No, no decirle nada, decirle las 20.000. ¿Cuáles son las dos, esas dos reglas? Pues esas son la segunda ecuación de espejo y la segunda ecuación de a plana. ¿Veis? Que aquí... Aplicado la segunda y aquí ha aplicado la segunda. Bueno y ahora qué es lo que puedo hacer? Bueno pues ahora a ver aquí tengo inversa de una concatenación porque tengo una inversa aplicada a una concatenación. Por eso digo aplica la inversa a la concatenación. Veis aquí que ya lo ha aplicado. Lo que pasa es que aplicación aquí se ve regular porque lo que va a ser es el inverso de aplanador, el x1a y después el inverso de aplana 1. ¿Veis? El inverso de aplanador, el inverso de x1. Pero otra vez tengo aquí el inverso de una unitaria. ¿Cómo la puedo simplificar? Pues con el inverso de una unitaria. ¿Veis que en, fin, en las aplicativas hay que estar muy atento a cómo cambia? ¿Veis que en lugar de de inversa de x1, le digue, le diga que aplique la inversa de unitaria en lugar de esto, ¿qué es lo que ha dejado? x1. ¿Veis? Y ahora aquí, ¿qué es lo que le queda? Bueno, pues aquí lo que le queda, mirad que estas dos expresiones son iguales, salvo la forma de asociar, porque aquí en la segunda asociado los dos primeros y cuando no pone paréntesis, pues asociado. Luego lo único que necesita es que el Apen. Es asociativo. Se hace con eso y ya está. ¿Ha quedado clara la demostración aplicativa detallada? Vale. Bueno, mirad que aquí hemos hecho dos cosas, ¿eh? En la aplicativa detallada es, primero, decir todas. Es decir, poner sin only. Pero no solo poner sin only, porque puede hacerlo sin only y no detallar los pasos. Es una detallada... Eh, Laura, el último paso, el del APEN, aquí. Mirad, mira, esto de aquí, ¿qué? Es? Bueno, primero, para que te quede claro, voy a, a escribir que es el teorema APEN-ASOC. ¿Qué es lo que dice ese teorema? THM APEN-ASOC. ¿Ves lo que dice el teorema? El teorema dice. Si primero concateno las X con la Y y el resultado lo concateno con la Z, es lo mismo que primero, mira que aquí es que nos, cuando lo, eh, elimina los paréntesis cuando asocia por la derecha, primero asocia la X con la Z y ya después la X. ¿Te ha quedado claro lo que dice la propiedad asociativa del lápiz? ¿No? ¿Laura? Vale. Entonces... Bueno, el vale, vale, es que entonces ya también entiendes este, ¿no? ¿Aquí qué? Pues, ¿quién es aquí los XS? Esto. ¿Quiénes son los YS? Este. Mira que esto es lo mismo que XS y S. Y aquí, bueno, pues ya es la, la aplicación directa de la zona. Es, es, es que eso algunas veces confunde. Cuando asocia de derecha a izquierda, elimina paréntesis. Luego aquí había unos paréntesis... Aquí, al final de la primera expresión, hay unos paréntesis que Isabel no escribe. ¿Vale? Bueno, y lo que estaba diciendo es que esta demostración es verdad, es aplicativa, es, detalle, es detallada y hemos ido detallando paso a paso. Pero uno podría decir, bueno, pues, ¿por qué aquí ha puesto dos y no ha puesto tres? Podría haberlo puesto. Y ya ha puesto tres y ¿por qué no ha puesto todo junto? Lo podría haber puesto. Es decir, mirad que cuando voy a la aplicativa detallada compacta, eh, bueno, pero no detallo los pasos, detallo la regla, sin detallar los pasos. Mirad, cojo todos esto de aquí, todo lo que he usado, es decir, en mi análisis hay que tengo que utilizar las definiciones de, de espejo, la definición de la placa, la inversa de unitaria, la. Eh, inversa sobre concatenación pero ya sé cuáles son ya sé cuáles son, digo bueno pues de esas 20.000 reglas que hay en la base de conocimiento de Isabelle, en realidad solo tiene que utilizar esas, ¿en qué orden? a ah, que se las apañe Isabelle que las aplique cuando las necesite eh, a ver aquí hay algo a ver, bueno, no veo bueno, eh entonces, a ver, hay algo que no veo. Espera un momento, que hay algo. Ah. Eh, vamos a ver. Eh, ya digo, podemos compactarla, ponerla toda junta y dejar que la gestione esa mini base de conocimiento. La mini base de conocimiento formada por este conjunto de reglas que la gestione Isabel. mira que esa demostración, lo pongo aquí para que se vean las dos juntas, que he hecho de esta a esta? Bueno, le he dicho, por inducción sin only, es verdad sin only. ¿Con cuáles? Con esta lista y el más este de aquí y todas las veces que sea. es Solo usa esas listas y ya está. Mm. A ver, ahora lo tengo... Sí. ¿Ha quedado claro qué es lo que he hecho de la aplicativa detallada a la aplicativa detallada compacta? ¿Eh? Con la detallada de buscar la regla... Ahora, ahora estoy haciendo lo que antes decía y ahora le estoy quitando detalles. Es más, aquí le estoy diciendo, usa la primera, la primera, la segunda y la segunda... Total si va a usar la primera y las Marina, dice yo tengo una duda pregunta marina marina pregunta la duda alguien que le conteste alguien que marina pregunta que por qué he puesto este mal final exactamente lo que dice marina que lo aplique a todo porque si no, solo lo aplica al primer caso. ¿Vale? Bien, entonces lo que estaba diciendo es que le estoy diciendo la primera despejo de y aquí le estoy diciendo la segunda despejo, de aquí le estoy diciendo la primera de plana, aquí le estoy diciendo la segunda de plana. Entonces podríamos hacer una todavía más compacta. Porque ya no le digo primera y segunda, le digo, bueno, con todas las despejos de y con todas las de plana. Mirad. Veis, de las esta a esta hemos llegado. Esta demostración es verdad, es aplicativa, detalla cuáles son las reglas, pero no detalla cuáles son. Es más, con esta ya podríamos hacer una que sea la automática, aquí le estoy diciendo, y simplifica todo y busca tú la regla, o bien una automática detallada. Veis que una automática detallada, ¿qué es? Dice, lo voy a hacer por inducción. ¿Y cuáles son las únicas reglas que va a usar? Esta, y lo usas siempre. ¿Veis? Entonces, aparte del detalle, cuando decimos detallada, es decir las reglas y en los pasos en los que se aplica. No agrupar muchas, porque si los agrupo todos, esta de aquí dice, bueno, es verdad, es aplicativa, es detallada, y esas son las que han hecho. Mirad que lo que me está diciendo es lo mismo que la automática. Usa, las definiciones de espejo, la definición de plana y estas tres reglas que vas a necesitar. Y ya está. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos vayamos al descanso de la primera parte? ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de explicar? Bueno, pues vamos a, al descanso. Primero, detengo la grabación.